Pero sospecho que los OVNIs las han de tener secuestradas, en el Popocatépetl. Ahí están, secuestradas ellas. Sí, eso es lo más probable, porque el otro día yo vi un OVNI cerca de mi casa. Y luego de ahí del ovni se estaba, se estaba asomando un marcianito Era verde y enanito Pero después de eso yo me fui a dormir a mi cama ya cuando desperté sentí un ruido muy fuerte, ya no estaban las ratitas o gráficas. Las raptaron. Las nueve venaderos del moncampo Bogagnepen. Para quitarles toda su energía y experimentar con ella. Mamá, no, no, no, no, no. Pero lo que no saben esos marcianitos, lo que no saben esos estatues, es que las ratitas holográficas son muy agresivas. Cada una tiene una espadita para mocharle las patitas a quien sea. El único problema que tengo es que las ratitas holográficas su única debilidad es la caca mezclada con leche y también los pedazos de caca eso lo sé porque una vez una ratita holográfica no podía dormir mamá, mamá, mamá en un ladrillo entonces le puse un cerote en medio para que se acostara en la cabecita del cerote. Y luego me dijo que por qué olía tan feo ya más. Le dije que era un pedazo de caca que le había puesto para que no se acostara en algo tan... Ma, ma, ma. Y eso le afectó muchísimo a la ratita holográfica. Porque me agarró a madracitos con su palito. Mamá mamá mamá. Ma, ma, con su bastanzada. Pobrecitas de las ratitas holográficas. Pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Primero que nada de advertirles que no puedo ir por ellas porque ahí hay un guardia hecho de caca vigilando la entrada. Es poapa, man. Es un guardia hecho de papá. A mí me gusta el olor de la rastraza.